Ahí sí, ahí sí. ¿Y qué tal, gente? Muy buenas tardes y sí. bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro Fuerza. Soy Snow, junto eh. a mí me acompañan como cada Sebanita, Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Eh. ¿Qué tal? ¿Todo bien? De, ¿Todo bien? De, disfrutando este maravilloso clima veraniego que nos azota eh, eh, en estas fechas Uy, sí ya, sí, ya se está haciendo muy normal superar los 30 grados. De la nada. Oh, Así que se, se, se, se viene un verano calurosísimo. Preparados chicos. Tengan los bloqueadores a Acá mano. Recién está saliendo el sol. Recién, recién están pasando de sí, el no, sol. Aquí lo estamos sufriendo con todo. El fin de semana eso sí tuvimos una pequeña tregua. Saluditos a todos los que se encuentran en el chat aprovechando. Con Fanny Chan que está Saludos. ahí en los controles. Muchas gracias. Felipe Gamer también que se está dando una vuelta. Muy bueno. bien, saludos al Félix. Sí. sí. Eh, esta semanita he estado cargado de varias noticias, varias sorpresas y varios desaciertos. Como ha sido la tónica en este último tiempo. Así que, partamos. Eh, ¿Quién quiere partir? Ya, yo parto ya, no, no, no, ya, no, metalo, métalo, yo. Ya, dale, ya, ya, ya, ya. me tardo. déjame, yo, yo, yo, yo lo hago, yo lo hago. yo, como dale siempre, abajo. traigo... Solo lo mejor. Solo lo mejor. Partamos, partamos. Partamos con algo bueno. Ya. Partamos con las cosas buenas y después nos vamos a la mierda. Ya. Ah, verdad que no podemos decir mierda en este Ya. Nos vamos a lo malo. Ya. Ocarina of Time. La versión del Master Quest. Ustedes usted, ¿usted se acuerdan de lo que pasó hace, el, el, hace un par de años atrás. Que eh, finalmente se pudo decompilar el Mario 64. La, la ROM. Eh, en código... Eh, en un código C para, para, para, de programación se hizo todo un trabajo de ingeniería reversa eso fue para hace dos años, le... ¿cierto? 99, en, mi, en 99 Ah, <ríe> en el 2019 20, 20 años, 20 años atrás. <ríe> en el 2019 para que pudiera correr en PC básicamente, mm. pudiera correr de forma nativa en PC y ahora ah. otro equipo finalmente logró hacer lo mismo, pero con el Ocarina of Time con el Master Quest lo cual abre la puerta para que este juego eh, no solamente pueda correr en PC, se pueda portar, sino que además tenga acceso a mods, a todo tipo de mejoras. Por ejemplo, todo lo que era todo lo que la gente siempre habla de que la versión de 3DS, el remake de 3DS, es magnífico porque los menús están vendeados a, distinto, a distintos botones y las cosas. Por ejemplo, el... el, el, el ¿Cuánto se llama? El templo del agua, este terrible porque tenéis que estar cambiando ítem a cada rato. Bueno, este es el tipo de cosas que se van a poder eh, realizar ahora con esta versión no oficial del juego de Ocarina of Time para PC. Uh -huh. Ya. Y que, bueno, obviamente no solamente implica que va a poder correr en PC, sino que también va a poder correr en eh, 3ds, eh, incluso en la, DS, en la DS original, en la PC Vita, etcétera. O sea, en... ...en la persona que quiera meterse en el trabajo de llevar este juego... ...y portearlo a una de estas eh, plataformas... ...lo va a poder hacer... ...que te corra nativamente en un celular, imagínate, por ejemplo... ...obviamente, esto... ...tiene un disclaimer... ...que esto no está completado al 100%... ...porque esta gente, claro, después de dos años... ...tiene que estar haciendo un proceso final de depuración... ...verificar que esto esté corriendo como corresponde... ...pero una vez que esto esté listo... ...el equipo que hizo este trabajo que es el equipo del el Zelda Reverse Engineering Team, por si no les queda duda de qué trabajo están haciendo, ellos advirtieron que ellos solamente van a liberar el código, pero yeah. no van a hacer el trabajo de Port. O sea, yeah. ellos no son quienes van a, por ejemplo, liberar una versión del juego que nativamente corra en PC. Mm. Por temas legales. Obvio. Claramente. Por y tampoco no, no lo van a liberar con ningún tipo de ases de sonido, ningún tipo de cosas así. Con ya, licencia, sí. Por temas de licencia, claramente. Te das cuenta porque ya vimos hace un par de semanas atrás, un par de meses atrás, lo que pasó cuando la gente hizo exactamente lo mismo con el GTA 3 y el GTA Vice City. Que lamentablemente, después de todo el trabajo que la gente hizo para poder eh, restaurar esos títulos. Eh, vino la empresa la, El publisher de Rockstar Que es Take 2 Les tiró una demanda y se perdió todo ese trabajo mm. Ya no lo pueden distribuir oficialmente mm. Pero igual es eh, una excelente noticia Porque esto implica, entre otras cosas Que el juego ahora ya no depende exclusivamente De la emulación Sino que el juego va a poder correr nativamente ah. En cualquier sistema Lo que además implica que esto Vamos a poner tener mods gráficos, mods de sonido, de control, va a poder correr nativamente en resoluciones que obviamente no, para los cuales no está diseñado originalmente a la 64, lo cual es maravilloso porque el juego, o sea, siempre siempre hay estos esto es como videos de cómo correría el Alienware Zelda en un Real 7, pero Nintendo por favor contrata a este hombre, pero todo va a depender de los esfuerzos que haga la comunidad con este contenido. Y eso es una de las cosas buenas que yo venía a contar en, en, en esta semana. Uh -huh. Lo otro es que el día viernes recién pasado, aquí a través de Twitch, tuvimos un evento que estuvo organizado a través de VX Pro, eh, el pato me puede acompañar acá en esta noticia, eh, el cual se, se, eh, se auspició en sí como un seminario como un simposio sobre el estado de la industria actual del desarrollo de videojuegos y no solamente del desarrollo sino de la, de la escena actual del videojuego acá en Chile que involucró a comunidades a startups estudios de desarrollo eh, influencers creadores de contenido, etc. y que a grandes rasgos fue, le fue muy bien fue muy interesante Por, eh, o sea, hubo una gran participación del público, eh, los invitados también. No sé si hubo, hay, hay un registro grabado de todo lo que fueron las presentaciones. Sí, sobre Pero, eso se encuentra es en actualmente Twitch? en Twitch y muy muy pronto, esto confirmado por la misma agencia eh, que te apoyó al evento, se va a estar liberando en YouTube los, las charlas que se realizaron. Excelente, porque definitivamente claro. es algo que. Les recomiendo, no solamente si están interesados en el tema del, del, del desarrollo en sí Sino que también para que puedan darse una idea de cómo se está manejando la industria hoy en día en Chile Que quizás ese es uno de los grandes problemas que existe hoy en día Que hay una invisibilización de cómo se está manejando las cosas hoy en día O sea, yo, yo, yo les hablo desde el punto de vista del, del, del desarrollo Que sí, hay una industria del desarrollo en Chile Sí, ha crecido muchísimo, muchísimo pero aún existe mucho desconocimiento de cómo eso funciona y cómo por ejemplo hoy en día puedes tú con un par de amigos quizás montar un estudio y empezar a trabajar pero qué significa eso y todas esas charlas que se dieron en este, este simposio también eh, eh, a, a, a, están orientados también como a orientar y acercar a la gente a esos conocimientos lo cual siempre es bien recibido claro sí, en ese sentido bueno, hace, hace, hace unos es, años había Sí. Habían charlas y cosas. Sí, sí. Es que tiempo, este evento viene como en parte a promocionar el estado actual en Chile. Pero también hacer una instancia virtual que la gente pueda conocer un poquito más porque las conferencias que existían era justamente entre los mismos desarrolladores o dentro del mismo ambiente de videojuegos. En Game of The Planet, por ejemplo, que se acercaba un poco más el, la escena. Eh, entre los mismos, dentro de un tema del círculo. ¿sí? sí. La idea al final de esto fue como abrirlo al público general, abrirlo que quizás al usuario promedio que en algún momento dijo, oye, pero ¿se hacen juegos en Chile? ¡Wow! No sabía. Claro. Ahora quiero saber más. Sí. Y por lo mismo, claro. la, los tópicos que tocaron dentro del mismo seminario eran bien diversos. No solamente dentro del mismo desarrollo, sino que dentro de otro ámbito, por ejemplo, el de eSports, que la escena ha agarrado bastante fuerza. El las la comunidades de, de fighting que también han ido posicionándose los speedrunners que también están dentro de la escena entonces todo lo que involucra el, el ámbito de los videojuegos eh, como que tuvo un espacio para poder eh, presentar un poquito de lo que están haciendo eh, y por lo mismo eh, me alegra que exista este tipo de instancias y no ah, hay... solamente, ver, o sea, igual hay que también como mencionar el, el nivel de producción que se puso en, en el punto, porque igual una de las razones también para, para llevar a cabo este, este evento es mostrar también el nivel de desarrollo que existe, por ejemplo, con, con la escenografía y con la, la puesta de escena que se puso. Porque eh, eh, todo esto, al, al haber sido una transmisión en línea, en, en directo, en directo significa que está grabado, pero está transmitido así como si fuera un programa en vivo, eh, llegó a que, por ejemplo, el toda la escenografía, toda la presentación, todo el escenario que, que se mostró era digital, mm -hmm. realizado en un real engine. Claro. También porque hay un esfuerzo de parte de Epic para posicionarse en Chile como un hub de desarrollo para futuras tecnologías sobre todo que en el cono sur se está desarrollando harta, harta industria, sobre todo en Chile pero sé que en Argentina, en Perú también están posicionándose fuertemente en Colombia en Brasil en Brasil entonces se busca claramente se busca potenciar ese desarrollo y esa ese conciencia de la existencia de la industria para que las personas también puedan participar Y obviamente siempre con el interés De que la gente se vea integrada No solo a nivel como de, de, de entrar a trabajar Sino también como de consumidor Como de ver que aquí se hacen cosas Y que se hacen cosas bacanes Y se hacen cosas entretenidas Hubieron trailers de algunos juegos Que se están desarrollando Que se van a presentar pronto Que se van a liberar pronto aquí en Chile Y bueno, siempre siempre más, más que porque se hagan en Chile Es para mostrar la calidad de los productos que se están desarrollando uh -huh. y eso siempre agradecido claro. Sí. ahora bien el, el evento no estuvo exento de problemas eh, ahí nosotros estuvimos conversando al, al respecto en redes sociales eh, pero por lo menos la, la, la misma agencia que está apoyando el, el evento eh, tomó carta en el asunto y está tomando retroalimentación para poder en una segunda instancia poder no solamente agregar más contenido sino que hacerlo de mejor manera entonces por ese lado se agradece bastante que estén con esa instancia si tienen la oportunidad de, de ver el evento pueden buscarlo por bx pro en, en twitch para saber bien cómo, cómo fue el evento que se realizó el día viernes y si no, esperen dentro de los siguientes días que va a estar publicado el, el seminario. Y ahí, obviamente, pueden tener el feedback que corresponde para que en una segunda instancia se, se pueda dar. Y también existan más, más personajes que puedan asistir a, a mostrar sus trabajos. Ahí uh -huh. Justamente mencionaba claro. que falta, falta un poquito más de las menciones en cuanto a la escena BGM hubiera sido bueno que buena han tenido esa instancia aprovechando de que también se están posicionando fuertemente y por lo mismo ojalá sí, hubiese, hubiese que este, bueno este, este tipo en... sí de claro ojalá este tipo de eventos eh, no solamente se puedan mantener sino que sigan incrementándose para obviamente mostrar que la escena es bien grande aquí en Chile exacto Totalmente. oye eso, por un lado, esas eran las dos noticias positivas que yo tenía. Ahora voy a la sección Metal otra trae las noticias más pencas de la semana. Uh. Ya, partamos por la que quizá relativamente menos penca. Eh, Dizzy Douglas, el actor, el actor, director, escritor, director, editor, etcétera, bla, bla bla bla que es muy conocido en la escena por ser quien le pone la voz a Wesker. La icónica mm. voz de Watkins allá a estas alturas, eh, reconocido también depredador sexual en la comunidad, por lo menos a nivel de Estados Unidos. Eh, no sé si es lamentablemente, pero sí tuvo la genial idea que durante una transmisión decidió eh, filtrar y hasta cierto punto confirmar que ya está en desarrollo y ya está en producción. ...el remake del Resident Evil 4, que se suma ya a los remakes del 2 y del 3 que ya tuvimos en los últimos años. Lo cual, esto era como un secreto a voces, entonces como que todo el mundo ya como sabía que lo natural es que hubiera un remake del 4. Que, de paso, no es el VR, no, no es el Resident Evil 4 no VR, no. sino que es Resident Evil 4 Remake. Sí, aparte que muchas veces lo conversamos de que, oh, se va a anunciar ahora, se va a anunciar en la Tokyo se va a anunciar en la E3, se va a anunciar... Y no se ah, anunció nunca, entonces... Ah, como ya... pero ahora, ahora, ahora sí, en la Game Awards, acuérdate que... Así estábamos nosotros cuando estábamos hablando de que se viene el Street Fighter VI, se viene el Street Fighter VI, eh? bueno, ya llevamos <risa> dos años esperando el Street Fighter VI. Uh -huh. Pero... Así, así mismito. Así mismito. <risa> no, el GTA... El GTA Remake ahora se viene, se viene, se viene, se viene, y se vino, y fue como, ay no, mejor no hubiera venido, ¿para qué vino? <risa> No, pero bueno, él, eh, bueno, en, eh, para la gente que no sepa, o, o usualmente los actores de voz, la gente que trabaja dentro de estos proyectos, eh, firma un documento legal que es un NDA, que es un Non Disclosure Agreement, uh -huh. que es básicamente tú estás por ley bajo un contrato prohibido de hablar, de liberar información. Y esto obviamente es un documento legal y tiene repercusiones graves, legales, porque, legales es una obligación contractual tú literalmente puedes perder tu trabajo y puedes causarle muchos problemas porque obviamente la gracia de este NDA este documento es que la información no se salga antes de tiempo porque todos sabemos que de repente en el desarrollo pueden pasar cosas y lo que podría haber estado haber sido lanzado para este año y anunciado para este año, al final se va a terminar lanzando en dos años más y la gente genera expectativas y nada mata más el interés por un juego que unas expectativas no cumplidas entre otras cosas Entre otras cosas Bueno, y no solamente eso O sea, no solamente entre comillas Anunció que él va a estar en este juego Confirmando no oficialmente Que este juego existe Sino que además, durante esta transmisión Mostró el concept art de Wesker En el Mercenarios De Resident Evil 4 Entonces, Aparte, el video mostró Contenido que era De desarrolladores Que la gente no tenía por qué haber visto y fue como, mmm, ¿a qué estamos jugando aquí? lo Capcom? Sí. No es por ser Judah, no pero... Este logo, <ríe> no debería estar haciendo esto, y menos una transmisión en vivo. Totalmente. Terrible. O sea, bueno, lo mencioné en un principio cuando introduje el, el, el personaje en sí. Que igual no es una persona muy querida dentro de la comunidad de, de Resident Evil. Pero sí, eh, vale es bastante interesante que esta es como la primera opción oficial de que Resident Evil 4 existe. Está en desarrollo y que quizás va a ser uno de los títulos que se va a anunciar durante esta Game Awards. Eh, de paso, se ha dicho, ellos están diciendo que un juego que venía en cuatro años de desarrollo finalmente se va a mostrar ahora en la Game Awards. Lo cual tampoco mm. nos dice mucho, porque la mayoría de los juegos grandes llevan 4, 5, 6 años en desarrollo, pero bueno. No, además que ahora pone, pone el, digamos, la presión eh, sobre Capcom, porque si la gente ya sabe efectivamente de que esto es real, o sea, está en, el, en la balanza de Capcom ahora hacer anuncios y salir a desmentir, o salir a confirmar, o salir a hablar del tema. Sin sí, de nada el, nomás el, el y, compadre, decir, y decir. lo van a cambiar la voz. Es que, ah, yo creo que, no, creo que yo creo que si había un actor de voz que no podían no podía mandarse este tipo que acá era el tipo que hace decididamente la voz de Wesker. Porque a pesar de que Wesker en el Resident Evil 4 no tiene un rol protagónico, sí el hecho de que exista como personaje implica que tiene ir con la voz. ¿Te das cuenta claro. que todo el mundo conoce por Wesker? Sí, por eso yo le digo, que, bueno, si yo les digo Wesker ustedes pueden escuchar su voz y saben que es ese actor de voz. Así que es complicadísimo. Claro es una situación bastante complicada y, y también no responde a ninguna lógica mm. a menos que tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú", <risa> sea como una movida real de Capcom para como empezar a saltar cosas por abajo de la puerta pero bueno claro. eso, esa, esa era como la noticia menos penca de las noticias pencas que trae el día de <risa> hoy porque la noticia que es genuinamente penca es que, mira, lo voy a leer el, lo voy, voy a leer el... ¿cuánto se llama? voy a leer el título y los dejo jugar a usted Roblox demanda a ciberterrorista por 1.65 millones de dólares en daños. ¿Ya? ¿Qué te dice ese título a ti? Ya. Daños. ¿Que intentó bajar el juego? ¿Intentó bajar el servicio? Ya. Cuento corto. Cuento corto. Creadores de contenido de plataformas como Roblox Super populares porque eh, La gente los ve disfrutando Juegos nuevos, todo vimos lo que pasó con, Por ejemplo con todos estos juegos que salieron Sobre el, eh, el juego El Calamar Y todo el asunto Obviamente dentro de todas estas comunidades que Sobre todo la de Roblox que es un juego una, Que congrega unas comunidades gigantescas eh, Están los agentes negativos La gente que no es tan eh, Family friendly que ¿Cachai? y que son conocidos por ser hostigadores y gente que realmente se dedica más que a disfrutar del juego sino que a ser miserables a los demás y una de estas personas en particular ¿cachai? tenía el gran hábito de meterse a Roblox a subir contenido no apto para menores hacer comentarios no aptos para menores actuar de forma políticamente incorrecta eso obviamente atrae a gente que tampoco es muy fan de compartir y disfrutar y eh, él junto a su fanbase empezó a hostigar a la compañía haciéndose bañar llamando a su fanbase a sabotear y todo el asunto hasta que eventualmente a lo largo esto sucedió a lo largo de años hasta que finalmente él Eventualmente no encontró nada mejor que durante una conferencia de desarrolladores de, de Roblox En Roblox hay gente que desarrolla juegos y, y instancias que van, corren dentro de como la misma plataforma uh -huh. No encontró nada mejor que llevar a la policía y denunciar un falso ataque terrorista en el edificio donde se está desarrollando esta conferencia Uf. Y aparte, al mismo tiempo Llamó a su fanbase, a su comunidad Que son 760.000 Personas según su canal de YouTube Porque obviamente hace contenido a través de YouTube Y eh, Dijo que a la vez esas personas tenían que Ir y llamar a la policía Y anunciar que ellos habían envenenado el agua Que habían matado a un weón Que habían estado trabajando Y plantando bombas Todo tipo Todas las cosas horribles que la gente asume Que son chistosas la hicieron. Entonces, mm. ¿qué pasó? Eh, lamentablemente, esto significó eh, malos tiempos para la gente, porque obviamente todo esto fueron eh, denuncias falsas. No es como que alguien efectivamente fue a poner una bomba, pero sí, entre amenazas ah. de muerte y todas esas cosas. Lo, lo, los recintos tienen que cerrar, la, conferencia, la gente tuvo que ser evacuada. Hay agenda, la gente tiene que viajar, de repente esto no, no es tanto para el público, sino que es como oportunidades de negocios para la gente que trabaja dentro de esta plataforma. Y también, bueno, los malos rasos que le hace pasar a la gente, porque a nadie le gusta saber que hay una, un aviso de bomba en donde está ahí y que tenéis que salir corriendo. No es, no es agradable, no es divertido. Por eso mismo es que Roblox finalmente... Eh, no solo ya después de haber bañado a esta persona por su cuenta, bañarlo por IP, bañarlo por hardware, bueno, todos los, los, los pasos que ellos siguen. A, a, a esto, directamente ahora les puso una demanda civil en contra de mm. esta persona que es claramente identificada. No se pueden poner cargos penales, no hay cargos penales asociados, pero sí hay una demanda civil por daños y perjuicios. Y esta demanda es, como decía el título, por. 1.65 millones de dólares que incluye no solamente los daños que recibieron durante por el hecho de haber tenido que suspender esta conferencia, sino que los cargos eh, cuál es la pu punitativos? Punitivos. Punitivos. Punitivos. Sí, punitivos. No término, pero... eh, punitivos creo que es la palabra. Si no eh, ahí lo editamos después en post. Pero los daños que, eh, que se han ido acumulando por, por eh, ataques contra servidores, eh, acoso contra usuarios. Etcétera, y romper los términos de servicio, etcétera mm. entonces obviamente eh, y, bueno y la palabra que usaron para generar esta esta cuánto se llama Ay, esta no. demanda es directamente decir que el tipo era un ciberterrorista porque no solamente el tipo tiene el poder para no no, no solamente utilizó la, la amenaza de muerte y la amenaza de, de daños contra la empresa y contra la gente que estaba participando de esta conferencia, sino que además usó a sus seguidores para instigar aún más y causar aún más daños. Uy, qué terrible. Entonces, no, y bueno, entendamos que esto no es un fenómeno que está aislado en Roblox. No, no hay o sea, varios. O sea, ni siquiera My eso dentro de las comunidades desarrolladores, eh, la toxicidad que está dentro de las redes de repente puede ser bastante severo y cuádico es que igual se habla de que aquí hay un trabajo organizado mm. O sea, por eso se habla de que hay un, entre comillas, ciberterrorista O cibermafioso, si queréis decirlo de otra forma ¿Cachai? Una cibermafia Porque aquí se habla de un de un crimen organizado A través de las redes mm. Con un objetivo o sea. claro y definido ¿Te das cuenta? Más allá de que, por ejemplo, no sé, lo que pasa, ha pasado últimamente Que los fans de una franquicia no estén satisfechos con el trabajo de un estudio y vayan a acosar por su cuenta a distintas personas que trabajaron en dicho título. ¿Te das cuenta? Acá hay alguien que específicamente organizó gente, planificó y tenía una meta clara al, al, al realizar estos ataques. Sí, el, el término que, que se ocupa justamente para poder llamar a la policía, que es una... La, la, la, eh, llamadas falsas de atentado de situación de, de captura ataque terrorista el SWATI Exacto claro. que se, que se popularizó hace ya unos tiemp un tiempo atrás cuando así, la gente le hacía eso a los streamers mm. ¿te das cuenta? Sí, y que el se, se tuvo que legalizar mm. o sea se tuvo que fiscalizar el tema al respecto porque de verdad era un problema grave y bueno esto casi de los de los inicios del, de cuando la masificación del streaming sí sí que eran de, de cosas inocentes hasta ya vemos de que son llamadas sumamente perjudiciales porque inclusive pueden matar a alguien por ese tipo de broma estamos hablando de Estados Unidos <risa> sí por lo mismo no no espero nada menos de ellos no <risa> de... ya pero bueno Lamentablemente es una noticia que va a estar en desarrollo en las próximas semanas, es una noticia que igual vamos a ver cómo se desarrolla porque igual eh, que se lleve, que finalmente que existe un veredicto y que se finalmente se, se, se, se, se apliquen los cargos claro. contra esta persona va a sentar un precedente claro. y un precedente bastante importante porque... Eh, el hecho de que, como les decía, Minecraft es otro de los títulos que se vienen viene a la mente Donde existe gente que activamente y de forma organizada Ataca a los usuarios y a las compañías O sea, no hasta hace mucho teníamos eh, muchos reportes de ransomware Contra compañías Y no hasta hace mucho también tenemos casos de gente que a través de Reddit A través de Discord Iba y atacaba específicamente a personas mm. ¿Te das sí. cuenta? Entonces... En fin, vamos a ver qué pasa Yo creo que igual va la, los resultados de, este, de esta demanda se van a saber en los próximos meses Sí Y no creo ah. que sea eh, declarado inocente no, no sabemos, la verdad. No, la no, verdad. no, no sabemos, pero... Mira, yo no oh, pongo, no pongo, no hago ningún pronóstico porque hemos visto cómo se manejan estos casos y lamentablemente un abogado puede llegar y desestimar todo el caso claro. en base de que es un juego GGXD. Así que... Eso ah, es bueno. sí, pues eso es Y con eso también. le doy el paso, el pase. ¿A quién soy? A ver, ¿quién me levanta la mano? El Telen ganó el pato, el Telen ganó el pato. A ver, ¿quién me, ¿quién me pide el pase-gol? ¿Quién es el pase-gol? Ah, ah, ah, ya, ya, ya, ya. ya, ya, ya, ya, ya, ya. <ríe> Ahí lo toca el Telen. <ríe> Ahí, pase. También, está también. Está pase el hongo. Muy bien. Bueno, vamos a retomar. Yo creo que tengo noticias positivas, más que otra cosa el día de hoy. De hecho, eh, sí, Gracias no de no... positiva Mira, escaneando mi lista de noticias, la verdad es que tengo noticias bastante positivas Vamos a partir con una muy, muy, muy positiva Que es que este pasado fin de semana, el que acaba de pasar uh -huh. eh, La Once Super Portable hizo un evento a beneficio Déjame acordarme cómo se llama Once Superportable. Eh, la organización ah. La Once Super Portable, para los que no sepan lo que es Es básicamente una comunidad de gente que hace música de videojuegos ya sea covers o sea eh, música original eh, relacionada con los videojuegos que me refiero a chiptune, me refiero a utilizar eh, bct relacionados con música de videojuegos etcétera, etcétera etcétera también eh, synthwave eh, lo fi todo todo lo que tiene que ver obviamente con como la cultura de música de videojuegos sí. eh, está dentro de la 11 super portable y ellos hicieron hace poco un eh, Evento a beneficio para eh, la Amanda, la Amanda jofre que si no me equivoco es como la organización de, de apoyo a la comunidad trans en Chile. Sí, Corporación Chilena eh, de Personas Trans. Corporación de Chile, sí. Y eh, duró tres días, estuvo muy bueno, hubo una gran variedad de artistas y fue a través de Twitch. Así que tal como el evento que estábamos conversando antes, también están los videos ahí en el canal de Twitch de la Mesa Superportable por si los quieren chequear. Y también en la página de Amanda Jofre están también los links de donación, por si sí. obviamente esto fue un evento de beneficio, pero las donaciones funcionan siempre. Así que si quieren ahí también hacer su aportar su granito de arena, está disponible para que hagan sus donaciones. Eh, la Osa Superportable estuvo en la New Party también ahí participando, así que de repente si no los conocen de otra forma, eh, quizás en la New Party también estuvieron ahí en la parte de donde estaban las consolas. Ahí mismo estuvieron haciendo un, un, un pequeño show eh, Un saludo grande para la gente de super portable que siempre se soportan un 7 En otras noticias que también tienen que ver con eventos eh, Terminó este fin de semana, pero acá en Perú, el evento más gamers Que normalmente es, es un evento presencial Tal como FestiGame en Chile, eh, es un poco más chico, sí eh, Y este año se fueron por el formato más digital al igual que Festigame lo ha estado haciendo estos dos últimos años Por obviamente todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias etcétera etcétera etcétera eh, Decidieron, tomaron la decisión finalmente de hacerlo completamente online Y eh, bueno, yo me estuve presentando ayer, hice un pequeño show como de 45 minutos algo así Estuvo muy entretenido, <risa> eh, lo grabamos en una sala con una pantalla verde eh, Así que si lo quieren chequear, ahí vamos, vamos a poner el link eh, del, del resumen de lo que fue el evento de ayer estuvo bastante largo el de ayer porque hicieron varias finales de torneos también, pero bueno la, durante la primera hora, hora y media ahí está eh, mi show estuvo bastante bueno el evento eh, a pesar de todo el tema de que obviamente no es lo mismo hacer un evento completamente online que hacer un evento presencial, no tiene el mismo impacto no tiene el mismo alcance, pero bueno dentro de lo que se pudo hacer estuvo bastante bien eh, en otras noticias Disney eh, <ríe> Se suma a esta tendencia ¿no? de, de hacer eh, Juegos Que ya están comprobadísimos Y probadísimos Pero en versión de tu compañía Y anunció un MOBA Esta noticia que estuvo Durante la semana pasada Obviamente se suma a noticias como la del multiverso Que también estuvimos Hablando de Warner Bros, que también anunciaron un Smash La noticia de que Nickelodeon sacó también su propio Smash eh, Disney se fue, eso sí, por el camino del MOBA eh, Tal como Pokémon Unite, por ejemplo Que también hace poco eh, estuvo ahí sacando su propio MOBA También ha tenido un buen, buen recibimiento el Pokémon Unite también, A pesar de, la, la, de lo que conocemos nosotros, que son las dificultades de, de conexión de la, de la Switch Pero a pesar de eso la verdad es que el Pokémon Unite le ha ido bastante bien Y se suma Disney a, a esta cruzada de sacar juegos probados Versión Mi Compañía eh, Sí, la verdad es que a mí no, en lo personal no me llama mucho la atención Pero bueno, la verdad es que los modas son de entretenidos dentro de todo Así que va a haber que esperar para ver cómo le va al juego Sí, el juego va a estar disponible más? en Apple Arcade. Sí, parece que va a ser exclusivo de Apple Arcade. Sí, no sé exclusivo, si de exclusivo temporal, muy posiblemente es, después se de lance para consola. Pero obviamente lo no tuve la exclusividad de Apple primero. Sí. Bueno, ahí está el tráiler. Obviamente, el tráiler es una primera mirada al juego. No, no sé si está disponible la fecha de lanzamiento, no sé si está disponible el roster completo, por ejemplo. Pero eh, esto es un primer trailer, así que obviamente también es una noticia en desarrollo. Eh, una noticia que se nos había escapado mencionar en capítulos anteriores, pero que ahora lo podemos retomar porque el lanzamiento fue hace exactamente tres días, el viernes 26. Es de la colaboración de Monster Hunter con Sonic. Sí, me llama mucho la atención de que no hayamos hablado de esto antes porque bueno, Monster Hunter... Monster Hunter, Sonic, ahí al el metado, eh, Un pase Un, un pase gol digamos, también Para hablar del tema eh, La colaboración tiene que ver Obviamente con trajes, normalmente la colabora Las colaboraciones de Monster Hunter eh, Tienen que ver con eso, con trajes para los Pálicos, trajes para los Los Palamut ahora, que son lo, las mascotas nuevas de, de este Monster Hunter En el caso del Pálico, es un traje De Sonic, que es eh, Está muy lindo Obviamente un traje completo de Sonic Es casi como convertirlo en otro personaje El gato porque en verdad el gato no se ve Es Sonic Pero en el caso del Palamute eh, Es un traje muy lindo de Tails eh, Ahí estamos mostrando el trailer Y eh, la, la quest para conseguir Estos ambos ítems eh, Salió como decía este viernes 26 de noviembre Así que si tienen su Monster Hunter Rise ya pueden Hacer esta pues estaban muy lindos los trajes la verdad es que hace rato que hacía falta una, una colaboración de, de monster hunter con sonic de hecho bueno yo tengo una playlist de música de sonic y había hecho le había pedido a mi pareja que hiciera el, el digamos el, el palico sonic eh, no era canon hasta hace tres días así que ahora puedo decir finalmente de que es canon el palico sonic no sé si, no, y la mejor no parte sé si el betaru el... tendrá ahí alguna cosa que añadir yo estoy feliz que esto esté saliendo justo, justo ahora que se vive Está a punto de salir el PC Sí La versión de PC Sí, además Además de que el Monster Hunter está por salir en PC Bueno, en otras noticias Se cumplen 5 años De uno de mis Final Fantasy favoritos Que para muchos puede que sea medio polémico que diga eso Pero Final Fantasy XV Cumple 5 años eh, Es un juego que no estuvo exento de complicaciones porque había sido anunciado con otro nombre, pasaron años de desarrollo, le complicó, estuvo complicada la salida. Eh, hicieron una salida muy extraña de este juego. Con películas, con series, con cortos en YouTube. Con, con tantos 7. DLC. Sí. Eh, pero a pesar de todo eso. Yo lo jugué, lo disfruté a concho, y debo decir que es uno de los mejores Final Fantasy ever, así de corto. Yo honestamente sí. es uno de mis favoritos, y por varias razones, yo creo que la historia no es 100%, no, no, no, no es 100 buena, pero la verdad es que las historias de los Final Fantasy nunca son 100% buenas, siempre tienen algún problema. Ah, pero eh, yo, yo, tengo, yo tengo que preguntar algo, debo hacer una tangente bien. acá. ¿Cómo uno determina qué es? ¿Cuántos Final Fantasy tiene que uno jugar para poder determinar qué es el mejor? Porque yo personalmente tengo que dec decir, a ver, jugué el 6 a media. Jugué el 1 a, a algo. El 4 a media. El 7 creo que probablemente el único Final Fantasy 7 que he terminado. Porque me determiné a terminarlo. Y el 9 estoy como... Ya estoy, profe, ¿a ya, ya estoy aburrido profe, aquí sí. ahora salimos ya estoy aburrido ya me aburro, ya, ya estoy chato porque se hace infinitamente largo como que me gana la paciencia y bueno no va para ningún lado y yo no puedo decir que ninguno bueno, de es, que lo que, es que pasa es que mejor. los Final Fantasy corresponden a otra época también porque bueno, lo, han, han tenido que ir evolucionando y los primeros Final Fantasy son juegos que son completamente para amantes del grind y te pasas horas peleando contra monos y horas y horas peleando contra monos En los Final Fantasy de Play 1 o, o los de SNES y de Play 1 Son juegos mucho más orientados a lo que es la historia eh, Y los que vinieron más adelante como que sufrieron este tema de quedarse atrás en el tiempo Y ver cómo iban a evolucionar Creo el Final Fantasy XV es el primer eh, Action RPG de hecho Porque el... el el 12 y el 13 como que eran una mezcla extraña, el 12 era más como un como juego online llevado al single player, el 13 como que volvió un poco a las raíces, sí pero no, el 15 era el primer action rpg y bueno sentó las bases para que el gameplay se convirtiera en lo que fue el Final Fantasy VII Remake que eh, tuvo mucho éxito eh, pero sí, a mí en lo personal me gusta mucho por la historia del Final Fantasy XV Me gusta mucho porque los personajes son muy entrañables Porque tienen una conexión y una chispa eh, Que es muy única Y el juego tiene además todo, todo un tema que tiene que ver con el, la exploración y con el viaje Y la planificación de los viajes de, de, de los cuatro locos andando en el auto Y que tiene como esa mecánica de, de, de andar viajando que es muy entretenida y vamos a ver qué pasa con el tema de los 5 años también, porque eh, no, no hay muchas noticias nuevas del juego. Los últimos DLC salieron ya hace años, eh, obviamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo del juego paró en seco para que Square Enix se pudiera dedicar a todo lo que fue el Final Fantasy VII Remake y ahora a, a los juegos nuevos que anunció últimamente. Así que veremos si es que anuncian algún nuevo DLC, si es que anuncian algún... HD versión, salió también en Steam, eh, lo que llamó mucho la atención porque se llenó de mods, por supuesto Así que, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho y me alegra que esté cumpliendo 5 añitos ya el juego Para pasar ya a mi última noticia, eh, esta es una noticia que también tiene que ver con Steam porque eh, estas son como dos noticias pegadas en uno el Farming Simulator es el juego más vendido de Steam de esta semana, que si no me equivoco, no es la primera semana que, en la que esto es noticia. Pero además se suma a la noticia de que el nuevo Battlefield, que si no me equivoco es 2049, 2046, 2049, 20, quedó segundo. Y mucha gente le atribuye esa falta de, de, de ventas y no haber llegado al número uno porque el juego tuvo muchos problemas. Eh, no estoy 100% seguro de Si es que tiene que ver con la jugabilidad Con el online, no sé exactamente por qué Pero bueno, ahí estaba metido En la noticia el hecho de que el Battlefield No logró llegar al número 1 esta semana Y que el Farming Simulator 2022 Se quedó con el Con el título esta semana ¿No? no sé si tendrán algo ahí que sumar a esa noticia Metaru, me, me creo que va a tener más para comentar al respecto eh, O sea, yo como fan con, Reconocido de Fan Simulator Puedo decir que no me sorprende, porque ¿quién, quién querría estar disparando a la gente cuando podréis curar el hambre arriba de un tractor? <risa> eh, escuchando, conseguí si, pilola. Eh, nada, no, sí, salieron reportes y críticas del usuario indicando que se notaba que el juego no estaba completo ya, a nivel de calidad de, de imagen, del con las funcionalidades, que se glitchaba mucho, eh, que Yo... los servidores colapsaban muy rápido. Digamos que no, no ha sido la tónica, ha recibido críticas negativas, al tal punto de que el juego está catalogado... Creo que está como peor evaluado dentro de Metacritic hasta el momento. Muy posiblemente sea en Bombing Review no más, pero igual da a entender el FIFA del usuario. Y creo que actualmente, tal como decía el Tenekan, inclusive Farming Simulator tiene más usuarios jugando simultáneamente que Battlefield 42 en, 2042 en Steam. Pero yo creo que el comentario ahí va porque sí. lamentablemente estos estudios aún están escalando el, el alcance de sus proyectos, pero no están haciéndolo al mismo tiempo del a, a, haciéndolo, valga la redundancia, al mismo tiempo que escalan el tiempo necesario para poder desarrollar esos proyectos, y por eso seguimos teniendo títulos como este, que son gigantescos, pero no tienen el tiempo necesario para poder desarrollarlos y probarlos. Sí, pero Entonces, la, la, lamentablemente es ah, un círculo vicioso en este momento. ¿Cómo están los desarrollos AAA? Eh, por... Por, por el nivel de, de escala, de inversión y de tiempo que le están colocando a este tipo de juegos para salir no, lo más pronto mira, posible. Porque se empieza la tercerización de los desarrollos, empieza el tema de las fechas que tienen que estar planificadas sí o sí, y tienen que salir por temas de marketing, ¿cachai? empieza la fecha cerrada, hay muchos compromisos de, con terceros, ¿cachai? con revendedores, con distribuidores, incluso ni siquiera con publisher con distribuidores. Pero el tema incluso también va por el hecho de que se empieza a disfrazar el hecho de que el desarrollo del juego no, no, no alcanza a estar listo para las fechas planificadas y eso se empieza a vender como eh, live service. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, un juego que ya debería ah. estar listo y que estar, debería estar enfocado a producir contenido y arreglar fixes que encuentra la gente. Se encuentra con gente que, por ejemplo, encuentra un edificio que no tiene colisiones y es como, ¿pero por qué? ¿Cómo nadie vio esto? Mm. Claro, y o sea, eso se detiene mucho de que estos mismos tiempos de desarrollo va a ser tan cortos, no pasan por un buen cuadro, no, no alcanzan a tener un ciclo de desarrollo bastante completo, y se encuentran esto con, ni siquiera con betas porque como la beta también es como algo muy controlado cuando sale el, el producto final se encuentran este tipo de soluciones demuestra un botón, recién por estas fechas, Cyberpunk 2077 está teniendo críticas positivas. Después de dos años de parchados. Sí. En sí, entonces indica justamente eso, de que eh, lamentablemente estamos en un periodo en que los eh, títulos AAA intentan sacar productos tan pronto como sea posible. Y eso causa este tipo de perjuicio de que te terminan mal evaluados. Conociendo de que pueden mejorarlo después. Pero lamentablemente la primera impresión queda. Siempre. Bueno, y con esta noticia ya le voy dando el pase a, a Patito. Yeah, ¡Muy bien! Es hora de la noticia cringe. Pero igual, ya apartamos con notas positivas. Eh, durante el Black eh. Friday de este día viernes en Estados Unidos, la consola más vendida en la actualidad... Fue la Xbox Series S. Según reportes de wow. Bloomberg, salió al respecto de que... O sea, Business Insider salió de que eh, actualmente la consola que estaba buscando la mayoría eh, de los usuarios era la Xbox Series S por dos razones. O tres, diría yo. Eh, primero... de Para que calidad. Sí. <ríe> primero el precio... Segundo, de que podían optar a una consola de última generación a un costo bajo eh, Siendo de que igual ofrece ventajas bastante similares a que el Xbox X Obviamente con un poco de menor performance, pero aún así bastante razonables eh, Pero sobre todo por el Game Pass El Game Pass ha sido como el gran gatillante de decir De que obteniendo la consola y a un precio módico con la suscripción de que Pueden descargarse de cualquier juego que esté disponible dentro del catálogo eh, y solamente pagan la suscripción y no están comprando juegos completos. Fue un motivo suficiente para que la consola tuviera bastante exitosa. Y la última razón es porque sí. era una de las pocas que estaba disponible del mercado considerando de que hay un ah. desabastecimiento de PlayStation 5 y un desabastecimiento de la Switch por el tema del chipset todavía, inclusive de la eh, de la serie X. Bueno todavía encuentran dificultades y por eso, para asegurarse las compras, tenían una Xbox Series S. Así que, digamos que fue un conjunto de razones que lo cual significó de que la Xbox Series S estuviera dentro de las más vendidas. Y un fenómeno similar se va a estar ocurriendo en este periodo de fiesta, que muy posiblemente eh, también se encuentren en que hay poca disponibilidad de consolas. Aquí, en no solamente en Norteamérica en Europa, va a ocurrir en Latinoamérica, Así que el escenario se viene bastante eh, beneficioso para Xbox, considerando las condiciones que está actualmente el mercado. Pero aparte de eso, claro. la estrategia del, del Game Pass la ha rendido bastantes frutos, yo creo. Sí. En otras noticias con respecto a desabastecimiento... Un repartidor en Japón fue arrestado por revender consolas que iban a ser despachadas a los clientes. ¡Ah, es desgraciado! <ríe> sí, un, una persona de 50 años fue arrestada en Tokio por eh, vender aproximadamente 200 consolas de videojuegos y juegos que eh, estaban siendo despachadas. Eh, en total, el, el perjuicio eh, fue de 51 mil dólares o 5.8 millones de yenes, y de lo cual se generó 26 mil dólares el sujeto en ganancias. Eh, aproximadamente fueron de como 200 consolas entre PlayStation 5, Nintendo Switch y juegos que fueron encontradas de que no fueron despachadas a sus dueños, sino que los revendió este sujeto. Obviamente, emitió los cargos y ya está siendo procesado al respecto. Hmm. Justamente el, los motivos que llevaron a, a que este esta acción es que eh, no hay consolas PlayStation 5 en Japón, muy pocas, y la mayoría están siendo con reserva pero con meses. Y por lo mismo, acercándose a la fecha navideña, se ve muy poco probable que puedan adquirir un, uno de estos dispositivos. Y sobre todo, Nintendo Switches, que inclusive la OLED está teniendo problemas para poder abarcar el mercado. Yo ni siquiera tenía no, de la que... que Ya existe. Mm. Sí. No, y además que en Japón todavía sigue muy cerrado Las fronteras de Japón siguen todavía muy cerradas muy complicado para los japoneses salir, sí. volver a entrar No, y considerando de que tenemos, de... tenemos la otra variante de, del virus de COVID que el... Más encima Sí Que ha causado que inclusive se estén volviendo a cerrar fronteras pues Entonces aún más difícil Sí Toda la razón ah. Hablando de tragedias En fin Mujer roba alrededor de 680 mil dólares para gastarlo en una aplicación de simulador de tragamonedas que no genera pagos. Esta Qué persona bien, ¿eh? sí, <ríe> eh, fue, fue declarada culpable de fraude después de usar su posición como eh, contadora en una vet en veterinaria para robar alrededor de 680 mil dólares. Eh, con alrededor de 475 transacciones fraudulentas realizadas durante tres años y obviamente esto lo, lo invirtió en, en una aplicación llamada Hard of Vegas que es una de estas dos eh, aplicaciones de tragamonedas pero de los cuales eh, solamente eh, tienen como pagos digitales que no son reembolsables al usuario por las ganancias que se generan Así que es solamente por... qué me suena ¿el, el, lavado de dinero, el, de dinero esa cuestión. Puede ser lavado de dinero, pero... No. Pero si no le genera ganancia al usuario, sino que solamente es por eh, ludopatía. Eh, lamentablemente es solamente por una obsesión. Si, ¿Qué es esa pérdida? Eh, igual esta persona ya había eh, engañado a su esposo los cuales eh, realizó una transacción fraudulenta de mil dólares en la tarjeta de crédito del marido solamente para pagar el el juego Qué terrible ¿verdad? justo yo estoy leyendo comentarios al respecto sobre el en el artículo Y dicen que Estos ese tipo de juego existen por dos razones y por las dos razones por las cuales deberían ser prohibidos derechamente, una que que existen única y exclusivamente para abusar de la gente que tiene precisamente problemas de adicción a las Epipatía. apuestas mm. a, a las apuestas sí. y dos para lavar dinero porque claro. no hay no tienen sentido de existir ¿che? por el hecho de que porque si no te generan plata de vuelta ¿por es, es, es 100% de ganancia. Porque imagínate que es, es usual, es, es normal que, por ejemplo, en un juego móvil tú podáis pagar como, por ejemplo, jugar sin, sin anuncios. Mm. Y aceptable, ¿cachai? Podéis pagar, una, no. podéis pagar una cifra base y nunca más volver a tener que ver un anuncio en el juego porque ya le tener la ganancia necesaria a los desarrolladores. Pero acá tú le metís plata al juego y el claro. juego no te va a dar nada. ¿Para qué metís más plata? Y tampoco tiene, por ejemplo, un límite de cuánta plata podéis meterle. Sí. Sí, ahí, ahí puede ser bastante discutible mm. de que se incorpore alguna modalidad o mecánica que no permita eh, desembolsar más de cierta cantidad o monto sin autorización previa o, o llámese, demostrar que no es por una obsesión. Ahí yo creo que van a haber propuestas para poder controlarlo, pero deben existir voluntades. Y hasta el momento no creo que lo haya Sí, porque si lo... Si, si lo ves como por el lado de un juego como, qué sé yo, como League of Legends Igual hay un límite de skins que podéis comprar O sea, por mucho de que sea alto ese límite En mm. algún punto ya te vayas a haber comprado todas las skins Y van a salir más de todo lo que queráis Pero hay un límite, o sea Hay un monto que... Sí, pero por ejemplo, inclusive, tal como dicen, los gachas que es justamente desembolso de plata para obtener la persona, la persona que tú quieres, también existe un límite. Eh, inclusive eh, te dicen de que no puedes comprar más de cierta cantidad al mes. Por lo mismo, para poder controlar un poco, debido a que hay regulaciones dentro de otros países que no permiten este tipo de práctica Pero este tipo de juegos, por lo general, son juegos, no sé, de Google Play, que son chanta que claro. son... Por ejemplo, ahora está muy de moda, por ejemplo, que los avisos de Google Play te salgan estos juegos que dicen: No, si nosotros te pagamos al PayPal y te mm. pagamos dos mil dólares porque tú estás jugando tres minutos, y claro, y la gente cae en eso, ¿cachai? Esos sí. son scams, pero sopladísimos. Pero hay gente que realmente está tan, tan metida en el tema del. En el, en el tema de la adicción a la apuesta que no pueden ver otra opción que caer en eso. Mm. Sí, es terrible. Bueno, como lo. Lo FN, NFT. Que mandamos saluditos ahí a los que tienen bonitos. Eh. Bonnie chan dice: Cuando el juego se hace verdadero. <ríe> y dice: Taipo, quería que. No te escuchas, Tenecan. No, no te escuchas. ¡Ah! No sé si se te cayó la tarjeta de audio. Si se... ¡Ah! No, se fue. No, ya, pues. es un complot. Bueno, mientras Tenecan arregla el problema que está teniendo en estos momentos, seguimos con las noticias. Eh, ya, eh, ahora sí vamos por, por algo más positivo. Ya, eh, ya pasamos el cringe. Eh, hay un arreglo BGM de Kirby que recibió una nominación para un Grammy. ¿Aló? Sí, ahí volviste Tenecan. Sí. Es que mi computador me está dando la cacha. Así que oh, ahora está mejor para Ya. Bueno, invierten los papeles. La <risa> <risa> dura. Eh, bueno, tal como fue anotado por el sitio Eurogamer, eh, la banda... Eh, o sea, Charlie Rosen y Jake, Jake Silverman que hicieron un arreglo para el Meta, Meta Knight Revenge del del título Kirby Superstar de Super Nintendo, eh, recibió una nominación para mejor arreglo instrumental o acapela para el, este Grammy que va a ser la premiación para el 2022. Y sí. Sí. es una tremenda, noticia. Sí, una tremenda noticia. Ahí dentro del sitio eh, indican de que esta no es la primera vez que se genera una nominación para un Grammy por un arreglo musical de videojuegos. El primero fue Christopher Tin y eh, pues justamente para eh, Mejor Arreglo Instrumental con la vocalización del 2010 de Baba Yetu para Civilización 4. Y también Journey recibió una nominación similar. Pero ya claro. esto fue del 2010-2013, entonces han pasado 7 años más, 8 9, 9 años desde de, de la última vez que recibió una nominación, un título, un arreglo. De videojuegos Creo, creo que la, la diferencia reside en que esos dos, esas dos nominaciones eran de arreglos oficiales de los mismos juegos. Mm. En cambio, esta es la primera vez que se hace una, una nominación para un artista BGM, digamos, para un artista que entre comillas no está haciendo un arreglo oficial, sino que lo está haciendo porque porque él hace el arreglo y lo vende por su cuenta. Que es de 8 Big Band, ¿no? Sí, 8 Big Band. Eh, mm. Claro, entonces digamos un artista como, como yo O como, como Pokerus O como el Justy, como los ludópatas Pero en Estados Unidos, entonces claro la, la, la sensación es Que se nos está empezando a dar Validación a nivel, digamos Musical más grande, mm. o a sea, pesar de que todos sabemos Que los Grammy en verdad son, son Una cosa, de, digamos Un cuento Pero bueno, igual es, es simbólico por lo menos Los Simpsons lo predijeron los, los Simpsons los Simpson lo pusieron claramente cuando, cuando cuando hicieron ese chiste, pero, pero sí. Pero igual, de si, eso, si, igual sigue siendo una... un hito importante de que se dé este tipo sí, de reconocimiento. Totalmente. Esperando de que... Por el vaya... trabajo. claro por... ya, acá, acá lo que se está premiando es el, el trabajo de arrangement de lo que hubo de un, tra... de un, de un tema oficial. Y si gana sí. es solamente un... Record... Es, es solamente un... Eh... Un, eh, un bueno igual también es ganar un Grammy pero bueno pero pero un reconocimiento <risa> al trabajo que la gente que hace del del BGM a nivel global mm, es, una, sí. es como gané no ganamos claro Tenigan, si esto funciona tú básicamente ganaste un ganaste un, un Grammy ahora no un sé Grammy. qué peso tenga eso pero bueno pero bueno ¿Cuánto te dan para estar ahí en la ceremonia? Debe ser bonito ¿A cuánto el Grammy? No Borra esa parte, esa parte No, este es mejor que un Grammy, ¿eh? Este es mejor que un Grammy Este es del año de parte Ah, sí Estuvo bastante tenida la dinámica de las prevenciones Sí. Ya, sigamos entonces eh, no, ya. Juego de horror de Dragon Ball Z Recibirá una beta cerrada No sé si comentamos un poco de la noticia de este título Que va a lanzar Bandai Namco Yo lo caso, yo lo caso, yo lo caso. Que es The Breakers Que en el fondo eh, va a tener la misma modalidad que Death by Daylight En el cual un jugador va a, ser como, va a estar como el villano y el resto de los jugadores van a ser los eh, ciudadanos o las personas sin poderes que van a ser perseguidos por el villano en sí. este caso se intenta, es, bueno, los trailers indican que dentro de los villanos se encuentra Cell, pero también va a estar Freezer y te, va a estar Bajin Bu, que va a tener que perseguir al resto de los ciudadanos que intentan sobrevivir Civiles, civiles civiles mm entre los civiles es que interesa igual, igual es importante mencionar que eh, si, si bien es cierto la comparación directa es con Dead by Daylight para la, el multiplayer asimétrico mucha gente está diciendo que en realidad esto está más cercano a este otro juego que es eh, Identity V ¿Ya? porque ¿Ya? Eh, aquí los personajes que tienen habilidades mientras mm, que en Dead claro. no lo tienen no tienen habilidades en cambio, acá los personajes tienen. la claro, que te, te pueden disparar un mejor Hay Hay distintos tipos de estrategias más allá de simplemente esconderte para que no te pillen. Claro. Hay como. Claro. Hay una. El, la, la mecánica que, igual, yo admito, me, me, me gusta mucho la idea del juego, sobre todo con el hecho de poner más. más NPCs dentro de este escenario. Y creo que podría ir muy bien, pero es un mercado tan nicho que no sé si realmente va a poder funcionar, pero quiero que le vaya bien porque Dragon Ball realmente necesita este tipo de cosas. Pero igual, es, es supresivo sí. la verdad. Salió como casi de la nada y... Igual, el problema más grande con este tipo de juegos siempre es el mismo. Que la gente en realidad no siempre le gusta jugar como los débiles y siempre quiere sí. jugar del mal. Hmm. Siempre es un problema no, no, no. con todos estos videojuegos asimétricos. Sí, pero aún así, claro, tal como dice Metaru en título bastante novedoso porque viene de forma oficial sí, y... no y aparte que es bueno que, que con, el, con la IP de Dragon Ball estén tratando de hacer cosas nuevas también esto es algo súper súper novedoso para no es un juego de pelea no, no, no es un Budokan, Budokai Tenkaichi, no es un Xenoverse es, es algo nuevo y eso se agradece sí, definitivamente bueno Tal como eh, decían, la beta va a estar disponible. Sí, tengo acá la noticia. El eh, 30 de noviembre. O sea, hasta el 30 de noviembre se pueden registrar en el sitio. Y van a empezar las pruebas el 3 de diciembre. Super. Entonces ahí se pueden registrar en, en, en el sitio. Pueden buscar por eh, Dragon Ball The Breakers por si están interesados. Y el título va a salir dentro del 2022 sin fecha oficial anuncia. Oh, ¿volvimos? Volvimos, parece que sí. Ahí, Pero, por favor, la gente que está en el chat, si sí que todavía se queda en el chat que nos diga. Sí. Uh, Pero bueno, en, el, en la edición de video lo ponía así como al, al toque al lado. ¿no? Ah, no, no, nuevo, co bueno. Colocamos el, el aviso de problemas técnicos. Tengo, ¿Te volvemos? <ríe> eh, ya, genial Seguimos bueno. Seguimos Lamentamos la, la este tipo de situaciones Pero pasan qué cosa El PC dijo, vamos a jugar un juego muy divertido Que se llama Congelado sí. Sí. Y si que quedó. hacer una, una cuestión de, de problemas técnicos Que se tú reenchufando el router de BTR ¡Claro! <ríe> la alpaca Problemas técnicos Sí. sí. La alpaca, la alpaca el señor pago se tropezó con el eschufa y cagamos. Claro. <risa> qué bueno, qué entretenido. Uh, Está bueno. Eh, ya, ahora sí. Eh, Estábamos con la última noticia. Tengo <risa> que volver a abrir la pauta. Uh, no. Última noticia. Sí. Ya, estamos con la última noticia. Voy a ver si carga el video, pero en entre tanto eh, estaba mencionando sobre Dead Cells que recibe una actualización en el cual eh, confirmó crossover con otros juegos indies. Entre ellos, eh, Tihiru Layer Happy Light Drifter, eh, Hollow Knights, entre otros. Eh, Qué bien. Justamente invocando eh, este último hito de Super Smash Bros. de todos están aquí. Eh, esta actualización de Dead Cells, eh, que es un Road Light, desarrollado por la desarrolladora francesa Motion Twin eh, agregó nuevas armas y skins de personajes de media docena de juegos indies, que en los cuales se encuentran incluidos Blasphemous, Skills de Hero Slayer, Hyper Light -like Drifter Guacamole, Curse of the Dead Gods y Hollow Knights. Buen roster Buen roster uh. este juego, eh, la, la cualidad que tiene es que salió en el 2. 2017, 2018 si mal no me acuerdo sí. y muchas de las actualizaciones han sido gratuitas salvo un DLC que era un poquito más extenso y que obviamente esto le da un poco más de vida a este título que le ha ido bastante bien y que se encuentra en diversas plataformas super sí, ahora sí cargo el, el, el video para mostrarlo eh. Nice. ya, ahora sí. Eh, tal como decía esta actualización va, eh, ya se encuentra disponible hace unos momentos atrás lo confirmó el, el twitter de Motion Twin y que por lo mismo le otorga un poquito más de, de, de, de vida y un homenaje en realidad a, a, tanto al Smash como también a estos títulos independientes que han sido bastante exitosos super Y esta era la última noticia por lo bueno, cual sí. teníamos que cerrar pero lamentablemente aquí nuestro querido amigo PC dijo ya no puedo más y explotó. Pero pudimos volver para poder dar este cierre. Muchas gracias a todos los que nos vieron en esta transmisión chicos. Eh, agradezco de todas formas la paciencia por este tipo de situaciones. Esperamos que no vuelvan a ocurrir pero pueden ocurrir, así que ahí de nuevo agradecemos todo su apoyo, recuerden que pueden estar visitándonos en nuestro sitio de Paua.cl, eh, donde podrán encontrar diversos tipos de contenido también en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Paua.cl, Paua.cl y también como La Cuatrifuerza ahí tenemos Linktrix eh, que nos pueden ubicar como de La, de la Cuatrifuerza y también de Paua.cl donde estamos mencionando todo el contenido que estamos subiendo chicos, sus redes arroba tenecan en todos lados ArrobaMeteroPX en todos lados. Y muy bien. Eh, dentro de la siguiente semanita vamos a estar eh, subiendo contenido relacionado con entrevistas Vamos a estar viendo dentro del periodo de diciembre-enero también eh, qué, con, con qué contenido podemos ir trabajando. Eh, muy posiblemente eh, la cuadrifuerza esté partiendo como un cuarto para las ocho, más que nada por, por estar acomodándome un poquito con los tiempos. Pero mm. vamos a tratar de tener un poquito más regulado el horario. Vamos a estar probando de todas formas. Eh, se agradece nuevamente, chicos, todo el apoyo. Y qué más nos queda. Eh, bueno, dentro del siguiente mes... Eh, ...se vienen conciertos de Pokerus y de Yastik. Porque van a estar dando cierre al año. Y muy posiblemente eh, intentemos hacer un especial navideño. ¡Ah! Eso. Eh, se viene próximamente eh, The Game Awards y vamos a revisar Si es que hacemos algo entretenido para esa fecha Ahí vamos a estar coordinando al respecto no. sí. Así que cualquier cosa que hagamos Lo vamos a estar anunciando Eso, nos estamos viendo dentro, la, dentro de la próxima semana Y... Y este video vamos a ver si lo puedo Acaso editar por <risa> el corté y vamos a estar subiendo los billetes pendientes Así que eso, nos vemos la próxima semana Chau chau chicos Chau chau Eh, de